Entonces eh, voy a hacer una breve presentación, Elson, y te paso la palabra. Eh, hoy día es día 4 de mayo, eh, nosotros estamos acá recibiendo al profesor Alberto del Castillo, del Instituto Mora, para presentar su libro que fue eh, traducido hacia el portugués el año pasado y es con mucha... mira que simpático, que está poniendo la tapa del libro... Eh, quiero agradecer a, a Alberto su disponibilidad para estar acá con nosotros. Este evento hace parte del fórum eh, eh, continuado de debates y reflexiones sobre la fotografía, una agenda para la fotografía. Y hoy día estamos eh, contentos en recibir a todos y todas, sobre todo eh, porque veo acá mucho, muchos muchos de los compañeros que vienen militando por la causa fotográfica eh, y también porque estoy compartiendo esta sesión, además de Alberto con Nelson de saber lo que es nuestro eh, eh, haciendo eh, su instancia de postdoctorado en la Universidad Federal Fluminense junto a la BOE, el Laboratorio de Historia Oral e Imagen y, y, y tengo eh, eh, la alegría de compartir con él esa sesión y le paso la palabra para que hace, haga todo toda la, la, la, el ceremonial de, de abertura y de presentación de Alberto. Gracias, estoy acá. Muy bien, gracias. Muy bien. Buenas noches a todas y todos. este un gran honor tener a Alberto acá con, con la recepción de Ana porque es un, un momento de. Gran expectativa que teníamos en Brasil por la traducción de este libro de, de Alberto. Yo creo que es como una síntesis de muchas cosas que estamos reflexionando hace muchos años en, en Latinoamérica, en Brasil también. Y Alberto, es, yo, yo voy a presentar a Alberto, pero es, a, a, a, más allá de un gran amigo, es un gran interlocutor en Latinoamérica en las temáticas de historia oral, de historia de fotoperiodismo, de historia de movimientos sociales, especialmente de de este campo común de cultura visual. Y así yo, yo me presento muy brevemente, soy Elson Rabelo, profesor de la Universidad Federal de Val de San Francisco en Bahía, y ahora estoy estudiando la fotografía en los archivos de los movimientos negros en Brasil, movimientos negros contemporáneos en la redemocratización, y vamos a recibir a Alberto que va a presentar su libro hoy, que es la traducción brasileña como... Casi nueve, diez años después de la versión en español que ha salido de México y fue publicada en, en, por la Fundación Getúlio Vargas en Brasil el año pasado, que se llama Mujeres de Soyepe, la Mujeres de Soyepe, Fotografía y Memoria. Alberto del Castillo Troncoso es doctor por el Colegio de México con una tesis sobre las representaciones de la niñez en, la, en el porfiriato, y la revolución en México y es un, un, un gran estudioso también de, de, de la trayectoria de fotógrafos, de fotoperiodismo, de los movimientos estudiantiles y la relación con el Estado, en distintos libros y artículos que ha escrito y ha publicado en México y en todo el mundo también, y bueno, él también va a presentar un poco de su libro, de su trabajo, y pues, creo que podemos pasar a la palabra a Alberto para tener el honor de, de escucharlo y... y Bienvenido Alberto, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, este, querido Elson, gracias Ana María ¿no? por sus palabras. Bueno, lo, lo primero que yo quiero decir es que estoy muy, muy contento de, de estar aquí con ustedes. Es la primera presentación que hacemos del libro este, en esta versión ¿no? este, en portugués. Y para mí es, es, es, es un gran placer estar aquí. Uh, un gran honor también por el papel que ha desempeñado también Brasil en mi formación como historiador, como investigador. Sí, nosotros eh, desde hace muchos años no este leemos y tenemos contacto con Ana María Maguad, que su, sus trabajos son como un punto de referencia eh, para todos nosotros. Y creo que de alguna manera hemos... Este, iniciado de una manera simultánea este tipo de reflexiones sobre la fotografía en América Latina, ¿no? En todos estos años, de manera que el, el, el trabajo en concreto de ustedes para nosotros ha sido como una, una referencia constante, ¿no? Este, así que el hecho de que ahora se dé la coyuntura, se dé la oportunidad para poder hacer la presentación de este libro, este... Pues me da, me da muchísimo gusto que sea con ustedes esta primera presentación académica, ¿no? Vamos a tener eh, un par de presentaciones más, ya les avisaremos en los próximos meses, ¿no? Dentro de un par de meses lo vamos a presentar en el Instituto Mora, ¿no? Con la presencia del Embajador de Brasil en México, que es hay todo un nexo del Mora eh, cultural y académico también con la Embajada de Brasil, y por supuesto lo vamos a presentar con la gente del Getulio Vargas también. De manera que, bueno, vamos a tener un año de presentaciones y esta con la que estamos iniciando este, les doy las gracias por su generosa este, invitación. Y también comienzo con una disculpa porque mi portuñol es verdaderamente este, muy limitado y prefiero hablarles en español para estar seguro ¿no? de todo lo que, este, de lo que estoy diciendo, punto por punto, y por supuesto, bueno, este, podemos eh, hablar el diálogo en español y portugués, yo también en estos años, pues ya se me ha agudizado el oído para, para entender, para, leer, para leerlos a ustedes en, en portugués. Bueno, esto era lo, lo primero que yo quería este, decir, y uh, si les parece bien, uh, podemos abrir ¿no? un espacio para que yo pueda detenerme en algunas fotografías, eh, conversar con ustedes sobre lo que ha sido este proyecto de las mujeres de SOYEP, de dónde salió y cómo lo hemos ido acompañando ¿no? este, a lo largo de estos años para poderlo presentar hoy este, en portugués como parte de un proyecto. Más amplio, quiero decir, porque el, el, el, el texto este, en español, como bien decía Elson, es un texto que ya tiene 10 años. De manera que si les parece bien, podemos empezar a conversar sobre esto y, este, y, a, y abrimos el espacio también para sus preguntas, para sus comentarios, porque finalmente eh, este, a mí lo que más me, me interesa es poder tener este diálogo con esta tradición que ustedes representan también y que es muy rica, ¿no? de cómo han trabajado también las fotografías y cómo tienen toda una reflexión sobre la historia y la fotografía en América Latina y en Brasil, y ahí podemos comenzar este, este diálogo. ¿Les parece bien? Entonces, bueno, lo primero que yo quisiera decir es que eh, yo inicié este, este proyecto hace 10 años, ¿no? Este a partir de una investigación ¿no? de algunos años con un fotógrafo mexicano importante, ¿no? de los últimos 40 años, de los más importantes, que se llama Pedro Valtierra, tuve la oportunidad de hacer la investigación documental junto con otra investigadora, con Mónica Morales, no, hicimos la curaduría de, de una exposición muy amplia sobre la obra retrospectiva de Pedro valtierra Y en ese trabajo de varios años, de trabajar con el archivo, con, con el propio Pedro, eh, pues a mí me saltó a la vista que estaba yo trabajando con uno de los fotógrafos que tienen más impacto en la opinión pública en México, y esto... Por aquí quiero empezar, porque este es un poquito el horizonte desde el cual yo trabajo. El trabajo de Pedro Altierra, este, del, de la década de los 70s, la década de los 80s, es un trabajo que está muy comprometido con una transición democrática. ¿sí? En México, como ustedes saben, no hubo una dictadura militar, como en buena parte de América Latina, pero lo que sí tuvimos fue un régimen de partido de Estado, un régimen muy autoritario de un partido único que gobernó México durante muchas décadas ¿no? y que en el último cuarto del siglo pasado dio lugar a una transición eh, democrática. En esa transición, el papel de los fotógrafos y su incidencia en la opinión pública ha sido muy importante para el caso mexicano. Pedro Valtierra es uno de los representantes ¿no? de este tipo de fotografía documental, de fotografía periodística. De manera que cuando hice, cuando hicimos la, la exposición, eh, yo ya empecé a trabajar sobre lo que sería la fotografía icónica más representativa de la obra de Valtierra, con mayor impacto en la opinión pública, que es esta fotografía de la que vamos a hablar hoy, de las mujeres de Soyep. Soyep es una comunidad indígena, no, una comunidad indígena eh, que está en el sur de México, muy cerca de la frontera con Guatemala, donde eh, un grupo de mujeres se enfrentó de manera muy valiente al ejército mexicano la mañana del 3 de enero de 1998, y eh, había prensa, ¿no? había varios representantes eh, de, de la fotografía en ese lugar, uno de ellos, Pedro Valtierra, toma una serie de fotos que de inmediato obtienen un reconocimiento muy importante a nivel periodístico, a nivel nacional, y que tienen un reconocimiento a nivel internacional con el premio, cuando obtiene un premio muy importante para el fotoperiodismo, que es el Premio Rey de España. Y a partir de ahí, bueno, la foto circula ampliamente y se convierte en, un, en, un, en uno de los referentes de este movimiento social que fue el zapatismo en México, que permitió la construcción de nuevas maneras ¿no? de ver este, la lucha de los indígenas. Y por ahí entonces esta foto ocupa ese lugar, ese lugar político, ese lugar cultural. Esto es lo primero que yo quisiera decir. A partir de ahí... Yo fui construyendo este, un, un ensayo, ¿no? Eh, sobre este, un ensayo largo sobre esta fotografía. Y bueno, este ensayo eh, se, se publica en primer lugar en México. Y acompañado de los colegas de diferentes países, por supuesto de México también, pero de otros países, ese texto fue funcionando como un texto eh, que se utilizaba en las aulas, que se utilizaba para un poquito poner el contexto eh, metodológico de cómo trabajar con las imágenes, etcétera, etcétera, y por ahí se por ahí fue creciendo a partir de una, de una red de, de investigadores, de una red de historiadores, sobre todo este, en América Latina, ¿no?, con los que fui discutiendo el contenido de este libro. Después de varios años, ¿no? ahora se ha dado una muy buena coyuntura para este libro, eh, porque nos permite lanzarlo este año, eh, en primer lugar en portugués, ¿no? es, es como una primicia el hecho de que salga primero en portugués, me da mucha alegría. Sale también ya el próximo mes, eh, en una edición bilingüe, en español y Sotzil. El Sotzil es el idioma de esta, de esta comunidad indígena que se enfrentó este, con los militares. Vamos a presentarlo eh, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en toda la zona este, de influencia este, zapatista. Eh, esto será dentro de un mes. Y va a también caminando hacia su presentación, ya está la traducción, ya está prácticamente la publicación, tanto en francés como en italiano, francés, italiano e inglés, es donde tenemos también colegas que han recogido el trabajo y se han formado núcleos, digamos, de, de, de, de trabajo con otros académicos, y esto es lo que hace posible la traducción y la publicación. Esta primera cuestión me parece que es muy importante decirla, porque lo que tenemos primero es un contacto académico entre las diferentes comunidades en Brasil, eh, por supuesto en Argentina, ¿no? este, en otros lugares de América Latina y en Francia, no. y a partir de, esa, de ese diálogo previo, ¿no? a partir de esas redes que hemos ido creando entre todos en estos años, es que se hizo posible ya el proyecto de podernos manejar con este texto este, en varios idiomas. Esta es, la, esta es la primera cuestión, la manera de introducción que yo quería decir. Yo estoy muy contento con la edición este, de, de la Fundación Getulio Vargas, porque nos ha permitido también el diálogo entre varios colegas. En primer lugar, eh, el prólogo que ustedes pueden leer ya en esta edición, es un prólogo de dos destacados investigadores brasileños, ¿sí? Antonio Torres Montenegro y Regina Jimaraes. Mi contacto con Antonio y con Regina ya es de hace muchos años, a través de una red de historia oral. ¿sí? Con ellos ha habido la oportunidad de discutir avances de este trabajo, avances de muchos otros trabajos ¿no? eh, a, lo largo, a lo largo del tiempo. De manera que el hecho de que ahora la, la reflexión de ellos, desde su parcela, desde su pesquisa histórica, eh, dialogue con este trabajo, pues eh, me, me parece que es una, una aportación muy importante también desde el lado de la historiografía brasileña, ¿no? el poder este, ya empezar como a, como a discutir estas cosas. La otra cuestión que yo quisiera resaltar fue todo el trabajo de traducción el trabajo de traducción que tuve la fortuna de contar con un colega historiador, con Pablo Porfirio de Andrade, ¿no? este, Todos ellos están en la Universidad Federal de, de Pernambuco, ¿no? En Recife, ¿no? Que es un lugar con el que yo he tenido también mucho contacto personal y académico. Y con Pablo Porfirio, que también tiene toda una experiencia de trabajo eh, en México, ¿no? De, hacer todo el seguimiento de personajes como Francisco Giuliao, ¿no? Y toda la experiencia de Giuliao, este líder campesino, comunista, ¿no? Eh, que tiene un capítulo de su vida muy importante en el exilio en México y que era, hasta hace poco era un capítulo poco trabajado, es parte de la reflexión que ha hecho Pablo Porfirio Andrade sobre esto. De manera que el hecho de contar con Pablo para la traducción ha sido muy afortunado para mí, ¿no? porque hemos podido revisar casi de manera obsesiva, párrafo por párrafo, para tratar de encontrar la mejor solución narrativa este, en portugués. Y el hecho de, de, de, de tener un colega también historiador en ese terreno fue algo que, que ahí me dio mucha tranquilidad, ¿no? porque de repente uno de los temores que tenemos presentando nuestro texto en, en una lengua distinta, es de hasta dónde vamos a poder hacerlo, hasta dónde eh, puede haber limitaciones importantes, y hay que depurar mucho la, la, la traducción, y bueno, todo esto fue posible con, con Pablo Porfirio de Andrade. Bueno, esto como contexto inicial, vamos a ver algunas imágenes. Les voy a ir platicando un poco ¿no? del, del, de lo que es el libro, y bueno, la, la primera cuestión es, este libro de las mujeres, pues forma parte, digamos, de, de una trayectoria personal, donde yo básicamente me, me he enfocado en dos cuestiones. Uno, el rescate de las trayectorias de los fotógrafos, fotógrafos que tienen este peso importante en la opinión pública, y en esta transición democrática, como pueden ser Rodrigo Moya, Marco Antonio Cruz, Pedro Valtierra, Eduardo Longoni en Argentina, ¿no? Es, es un poco ese es el perfil que me interesa. Ese fotógrafo que puede construir este tipo de referentes y cuya obra se discute por otro tipo de organizaciones, por supuesto en el contexto de la prensa también y va también siendo el vehículo ¿no? de una memoria, no, un poco siguiendo también la reflexión que ha hecho de manera fantástica eh, Cora Gamarnik en Argentina, dándole seguimiento a algunos de estos fotógrafos. Bueno, por ahí mi trabajo está muy emparentado con esta idea, ¿no? de cómo se va construyendo esta, esta memoria colectiva. Este es uno de los aspectos. El otro son algunos episodios, algunos momentos con una densidad histórica importante, que me ha parecido eh, relevante poderlos estudiar desde el punto de vista de las fotografías. ¿sí? Es decir, son episodios que han recibido la atención de la historia, de la sociología, de la antropología, pero que desde la parte de la imagen estaban un poquito marginados. Entonces, aquí era muy importante revisar eh, los fotógrafos que intervinieron ahí, pero sobre todo cómo circularon sus fotografías, ¿sí? Cómo fueron recibidas y cómo fueron, se fueron resignificando a lo largo de todo un periplo, de todo un eh, espacio de tiempo, eh, y que admitieron o admiten muy diversas lecturas, ¿no? Como vamos a ver. Me centré entonces en el movimiento estudiantil de 1968, en otros momentos como el zapatismo, ¿no? Y a partir de ahí es, es el otro gran enfoque, digamos, que me ha ocupado los últimos 20 años, digamos, ese, ese tipo de, de, de diálogo. Las mujeres de Soyep forman parte de este diálogo, ¿no? Este te remiten a un momento de trabajo de, de, de un fotógrafo importante como es eh, Pedro Valtierra. ¿no? Bueno, son. vámonos a la, a la siguiente. Hablaba yo hace rato de lo que significa la trayectoria de Pedro Valtierra, y esto está expresado, digamos, en el libro. Las mujeres de Soyep son una parte de la mirada de Pedro Valtierra es necesario reconstruir la trayectoria de Valtierra, entender desde dónde se fue conformando su mirada, cómo fue construyendo su mirada a lo largo de los 70 de los 80 para poder comprender con más elementos cómo fue que este fotógrafo se acercó a este tipo de realidades y eh, en un momento dado, cómo fue construyendo también sus fotografías. Para el trabajo con Valtierra y esta primera revisión de Valtierra, eh, es, es muy importante varias cosas que están presentes en el libro de las mujeres de Sollet. Son varias cosas. Uno, la historia oral. La historia oral a mí me parece muy, muy importante para acercarnos al fotógrafo, para poder discutir con él, para conocer contextos, ¿no? Eh, y por si fuera poco, para acercarnos a su visión del mundo. Afortunadamente, eh, la historia oral, ¿no? Es, tiene una expansión muy, muy importante en nuestros países, ¿no? Este, en particular en América Latina. Hay una explosión muy interesante de la historia oral de las últimas cuatro o cinco décadas. Es un tipo de fuente, un tipo de documento, ¿no? Que requiere toda una crítica hermenéutica, que requiere toda una crítica, ¿no? Este conceptual, que han ido desarrollando diversos investigadores, por supuesto en Brasil, pero también en Argentina, en México, de una manera muy destacada, ¿no? Desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el propio Instituto Mora, son dos de las escuelas que hay formadas hacia la, hacia la historia oral. De manera que, bueno, en principio la historia oral, la segunda punta del rompecabezas, digamos, de este tipo de trabajo, es el archivo del fotógrafo. En el archivo del fotógrafo es donde vamos a poder encontrar su lógica de trabajo, cuál es la lógica de trabajo del, del fotógrafo, cuáles son sus búsquedas personales, ¿no? y políticas en algunos casos, y de qué manera entonces podemos contrastar las fotografías públicas, las fotografías que se publicaron, que son conocidas, hay que contrastarlas con la parte del archivo, con la parte de la, de la búsqueda, porque además el archivo nos habla de todo un proceso de colectivo, todo un proceso de, de, de trabajo también, ¿no? en un momento dado. Este Y bueno, toda esta parte del archivo es, es fascinante, muchos de ustedes la, la, la conocen ampliamente, no lo importante que es esto, este, a mí en particular toda la lectura ¿no? de las reflexiones de, de, de Cartier-Bresson, por ejemplo, sobre lo que implicaba su archivo en términos de acompañar al fotógrafo incluso hasta grados muy íntimos como puede ser la fantasía. Ahí conocemos también algo cercano a la fantasía, conocemos los trabajos que son logrados, los trabajos que no, en fin, la punta del archivo ahí es bien importante. Y la otra pieza del rompecabezas es todo el trabajo hemerográfico, todo el trabajo eh, está publicado y que tiene una impronta muy particular, un sello muy particular de acuerdo a las condiciones políticas, a las condiciones ideológicas que rodean a cada fotografía, que rodean a cada publicación, y que ahí entramos, digamos, al mundo de la circulación de las imágenes, al mundo de la recepción, de la resignificación, que es otro, otra de las puntas que son bien importantes para este tipo de, de, de, de trama ¿no? que estamos... Este, explicando a partir de las mujeres de SOYEP. Voy a tratar de acotarme a lo que es el libro y lo que es el contexto de las mujeres de soyep Bueno, podemos continuar y seguimos. Si sobre la marcha hay alguna pregunta o alguna observación, con mucho gusto, ¿eh? la, vamos, eh, la vamos desahogando, la vamos comentando, y si no, bueno, en la segunda parte también tendrán oportunidad. Ah, bueno, aquí está Pedro Valtierra, ¿No? Con el, el, el libro que sacamos sobre su obra con Mónica Morales y la exposición de la cual hicimos esta curaduría. Lo menciono porque para algunos de nosotros, aquí cada quien tiene una historia muy particular, ¿no? Dentro de los que nos dedicamos a reconstruir esta historia social, esta historia cultural de la fotografía, hay trayectorias muy diversas, lo cual me parece muy respetable. En mi caso concreto, al acercarme a la historia reciente, ¿no? la historia de los últimos 50 años, pues un poco lo que se ha dado sobre el camino es la posibilidad de discutir dos espacios. Mi discutir dos espacios que son muy importantes, el espacio historiográfico y el espacio museográfico. ¿sí? La necesidad de saltar al espacio museográfico. En mi caso, ha sido muy reiterativa y muy importante. ¿sí? De hecho, algunas de los Cuando yo trabajo un proyecto de esta naturaleza, es un trabajo de varios años, por lo general. En esos años se cruza, digamos, generalmente, la oportunidad de armar una exposición fotográfica y regresar un poco también a la investigación académica. Son dos vasos comunicantes que tienen resultados distintos, pero que se retroalimentan mutuamente y que nos van dando señales de cuáles son los puntos que tenemos que enfatizar, cuáles son los puntos débiles quizá de nuestros trabajos, en fin. Vámonos a la siguiente. Eh, hablamos un poco de lo que significa esta posibilidad de, de análisis en el caso de valtierra ¿no? este, con esta fotografía ¿no? de una, de la lucha de los mineros ¿no? en Real del Monte, muy cerca de la Ciudad de México, ¿no? una ciudad que está como a una hora, hora y media de la Ciudad de México, eh, donde hay esta, este conflicto con los mineros, y en un momento dado, estamos hablando de mediados de la década de los ochentas, en, una, en un paro colectivo, ¿no? en, una, en una marcha obrera, este, los mineros deciden hacer un paro, suspender las labores no y protestar exhibiendo la desnudez de sus cuerpos, no que lleva a todo un debate en la opinión pública, no toda una reflexión sobre lo que implica esto y cómo lo que están haciendo estos mineros es simbólicamente, desnudar también las condiciones de trabajo de explotación, están desnudando toda la atmósfera de corrupción del sistema político mexicano, en fin, hay toda una circulación de ideas muy interesantes a partir de la fotografía de Valtierra, en un periódico en ese momento muy importante, ¿no? Eh, de, con toda una reflexión de centro-izquierda que aglutinaba a uno de los sectores más importantes del país, de escritores, de intelectuales, un sector progresista que está haciendo la crítica política de ese régimen autoritario, y que forma parte de esa transición política, de esa transición eh, democrática. Y por supuesto, eh, pues la parte del archivo, que acá también fue importante para ver la fotografía icónica la fotografía afortunada es el resultado de todo un proceso de trabajo. No es el resultado de la inspiración divina, sino que es el resultado de un proceso colectivo de trabajo, ¿no? Donde hay errores, donde hay límites, donde hay aciertos también. Y esto forma parte también de la, de la discusión y del, del trabajo de investigación en estos casos, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Llegamos directamente a la imagen de la que estamos este, hablando, que es la imagen de las mujeres de, de Soyev, que ya comentaba yo, el contexto ¿no? de esa mañana del 3 de enero, la presencia de un par de fotógrafos, entre ellos Valtierra, eh, y hay un contexto uh, importante que, del cual vamos a ir hablando, que es obviamente el conflicto zapatista. Las mujeres de Soyev no se entenderían sin el contexto de la lucha zapatista en México en la década de los noventas. Vamos a ir hablando un poco de eso, pero ya que estamos en esta imagen, pues quiero concentrarme, digamos, en la, en la parte de esta búsqueda ¿no? del fotógrafo, que es una búsqueda que, que es documental, por supuesto, es una fotografía que tiene un poder documental muy fuerte y que, tiene repercusiones inmediatas, pero también es el resultado de una cierta búsqueda estética que uno puede revisar en el, en el archivo de Valtierra con estos dos personajes ¿no? que están al centro, que en realidad son tres porque son dos mujeres, si nos fijamos bien, son dos mujeres este, sotiles que se, se enfrentan al soldado, la, el, el rostro, digamos, de un poco de sorpresa del soldado que se ve maniatado por estas mujeres, su vestimenta, el fusil ¿no? que está cargando, que es eh, este AR-15, que es casi del tamaño de la, de la propia mujer, la asimetría, digamos, entre los dos personajes, en fin, son algunos de los, de los elementos que ya se empiezan a prefigurar ...en esta, en esta eh, fotografía, ¿no? Este, ahí la risa, es otro de los elementos que yo quisiera destacar. La risa del personaje femenino, ¿no? Este, que está en la extrema derecha, ¿no? Eh, que también ha sido otro elemento eh, disruptivo dentro de lo que son este tipo de imágenes... Eh, ...que también voy a, voy a destacar, voy a, a analizar acá. Eh, en fin, este... Como se darán cuenta, también es todo, todo, el, todo el regimiento, no todo el acompañamiento de los soldados, eh, los rostros indígenas de los soldados, que también eso es muy importante destacarlo, es un conflicto entre indígenas, unos que son militares y otros, y otras sobre todo, que son parte de las comunidades indígenas. no este Podemos rescatar por el color también toda la cultura material ¿no? Toda la vestimenta, ¿no? este, que ha sido parte, me parece a mí, ha sido una parte muy importante del éxito, de la resonancia inmediata ¿no? de, esta, de esta imagen que identifica ¿no? a estas mujeres con un cierto grupo eh, cultural, y en fin, ahí habría como más cosas que decir. Poco a poco vamos a irlas este, comentando, ¿no? Vámonos a la, a la siguiente. Esta imagen icónica de, la, de las mujeres no, tienen una, un contexto inmediato, un contexto que hay que ir un poquito eh, planteando. Decíamos que parte de ese contexto es eh, toda la, la lucha zapatista de la década de los noventas del siglo XX. Como ustedes saben, los zapatistas se empiezan a conocer, o se dan a conocer el primero de enero de 1994, un momento muy importante para el, para el sistema político mexicano, porque es el momento en el que México por primera vez firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Todas las campañas gubernamentales son muy optimistas, anuncian que México ha dado el gran salto ¿no? este, y que... Forma parte ahora de lo que sería este primer mundo con Estados Unidos y Canadá. Y esta rebelión indígena, el mismo día, el mismo día que se firma el tratado, es una manera de recordar ¿no? este, a la gente, eh, a los mexicanos, que finalmente hay una guerrilla, hay una guerrilla indígena, hay todo un pasado y hay toda una tradición ¿no? de conflicto, de pobreza de marginación, de violencia, en la que México está atorado todavía. ¿sí? Este, algunos analistas dicen en aquella época que México pensaba que el primero de enero ¿no? ya iba a formar parte de Norteamérica, pero que amaneció el primero de enero dándose cuenta de que era parte de Latinoamérica. Formamos parte de América Latina. Este es el recordatorio una cosa que es muy importante es que una semana antes de la fotografía icónica de las mujeres de soyep una semana antes, ocurrió una terrible masacre, la masacre de Acteal, en un pueblito que está a 15 kilómetros de la comunidad de soyep muy cerca del escenario de las mujeres. Una terrible masacre de grupos paramilitares, en complicidad con el gobierno ¿no? que eh, masacran a 45 este, mujeres ancianos niños en un, en un pequeño poblado este, llamado Acteal que provoca toda una protesta a nivel internacional es, es evidentemente algo que va dirigido en contra de los zapatistas y bueno hay toda una recuperación fotográfica de los días posteriores a la masacre de Acteal. Esto me pareció muy importante rescatarlo en el libro porque es un poco parte del imaginario no, este, y un poco parte del referente más cercano que tuvo Valtierra y otros fotógrafos unos días antes de tomar la fotografía de Soyev. Hay un diálogo visual entre Soyev y estas imágenes. Vamos viendo otras Vamos a la siguiente. Son fotografías que toma todo el equipo de Valtierra días antes en la comunidad de soyep Es decir, soyep no es un escenario desconocido, es un escenario que fotográficamente ¿no? es conocido, es familiar para el fotógrafo, gracias al trabajo de todo el equipo que ya está en Chiapas que fue a Chiapas a cubrir lo que pasó después de la masacre de Acteal y que forma parte, digamos, del horizonte inmediato desde el cual Valtierra va a trabajar estas fotos. ¿no? Vamos a ver, vamos a la siguiente. Y bien, llegamos a esta foto que es importante. Decíamos, en el análisis hay varios elementos de los que ya hablamos, de la historia oral, de la parte este, hemerográfica, etc. Esta parte de la foto publicada también es un, es un momento importante para comprender la importancia de las mujeres de soyep Lo que estamos viendo es la fotografía, la portada, ¿no? la, la primera plana de este periódico de La Jornada, el día anterior, a la publicación de las mujeres de Soyev. Es el día antes, un día antes. Y lo que tenemos, digamos, desde el punto de vista de la semiótica, es interesante también entrar a este tipo de análisis, ver de qué manera se va diagramando, ¿no? Hay un diálogo visual entre las imágenes. Y bueno, lo que tenemos aquí ya es el grupo de mujeres indígenas que están confrontándose con el ejército, sí, son mujeres que no son eh, sotziles, no son de esta etnia, no, este soxil, pero son de otras etnias, de otros grupos indígenas de Chiapas, mujeres tojolabales, mujeres de otros grupos étnicos, grupos indígenas de Chiapas que ya se están enfrentando al ejército, no, entonces hay ahí toda una Previsualización, digamos, ¿no? De lo que va a ser eh, al día siguiente la, la, la gran fotografía de Pedro Valtierra. Se va trabajando, se va anunciando. Me pareció importante eh, señalar que Pedro Valtierra trabajaba para este periódico de la jornada, pues, número uno, por el perfil ideológico de la jornada, ¿no? Que es un perfil de izquierda pero también el editor fotográfico, porque aquí el trabajo del fotógrafo es un trabajo de diálogo con los editores. Para entender la importancia del fotógrafo hay que también voltear la vista y entender el trabajo de los editores. Y en este caso, el editor fotográfico no es un, es un gran fotógrafo mexicano, no este Fabricio León. Fabricio León, es un, es un hombre que se formó con Pedro Valtierra. Es un hombre que trabajó durante varios años con Pedro Valtierra. Hay un diálogo. En algunas ocasiones ocurrió que Pedro Valtierra en en dentro del periódico recibía las fotografías de Fabricio León y decidía cómo publicarlas. La decisión era de Pedro. Aquí ocurrió exactamente lo contrario. Pedro Valtierra, desde Chiapas, manda sus fotografías y la decisión editorial está en manos de otro fotógrafo, de Fabricio León, y Fabricio León decide cómo se va a publicar esto. ¿sí? Entonces, hay todo un trabajo, hay toda una mirada, hay toda una mirada colectiva de lo que representa Valtierra, pero lo que representan los editores y los fotógrafos con los que está dialogando, para entender el sentido final que son estas fotografías icónicas de las mujeres de Soyev. Vámonos a la siguiente. La siguiente imagen es muy importante. Esta imagen es la fotografía de las mujeres de Soyev, tal como la publicó al día siguiente el periódico de La Jornada. Aquí hay como varias cosas que son muy interesantes. El, el paso, digamos, del color al blanco y negro. Aquí tenemos la fotografía en blanco y negro, que era la tradición de la jornada, la tradición periodística, ¿no? Este de retratar en blanco y negro, ¿no? Con todo el prestigio que tiene atrás construido a lo largo de muchos años la fotografía en blanco y negro también para cierto tipo de periódicos. Obviamente un reencuadre. Hay un reencuadre vertical, dejamos el enfoque horizontal, ¿no? Que nos daba mucho más información visual. y hay una decisión de hacer un reencuadre que lo que logra es acotar la escena y construir la escena básicamente con la mujer, o con el par de mujeres, y el enfrentamiento con el gigante, el enfrentamiento con el soldado. Una suerte de David y Goliat, ¿no? una alegoría tipo David y Goliat que se está construyendo ahí, acompañada obviamente del título de la jornada, que es el rechazo indígena a las incursiones militares, es decir, hay un punto de vista mucho más cercano a las comunidades. Y la foto pequeña que se, que se puede ver en la parte superior derecha, también es una foto muy importante, porque es la foto del presidente de México, en ese momento, el presidente de la República, Ernesto Cedillo, que está anunciando la renuncia de lo que sería el ministro del Interior, que nosotros llamamos el secretario de Gobernación, que es el segundo político con más poder en México, ¿no? después del presidente. Está anunciando la salida del, del ministro, no, este, un hombre que se apellidaba Chuaifet, Está anunciando su, su salida por la matanza de Acteal. ¿no? Es parte de las consecuencias de la, de la masacre de Acteal que tiene que renunciar el ministro. Y está anunciando al nuevo ministro del interior, un señor que se apellidaba La Bastida, que unos años después va a ser candidato a la presidencia de la república. Es decir, estamos hablando de la élite política mexicana. ¿no? De, de la élite política. ¿Y qué es lo que hay atrás de ellos? Hay un cuadro, hay una pintura. Hay una pintura donde está eh, un héroe mexicano, el presidente Benito Juárez. no Benito Juárez es uno de los grandes héroes de la historia de México, el único presidente indígena que ha habido en México y es una imagen... <coughs> ...que después de los años se ha convertido en una imagen muy trabajada desde el relato oficial. Hay todo un relato oficial en torno a Benito Juárez. Una imagen oficial de lo que puede ser el indígena, de lo que puede ser el indigenismo. De manera que lo que tenemos aquí es el diálogo de dos visiones distintas sobre el indigenismo. El indigenismo tradicional, oficial encarnado, representado en la fotografía pequeña y una suerte de nuevo indigenismo, o un indigenismo alternativo, donde ya estos indígenas no son vistos de manera pasiva, sino que luchan por todos sus derechos, donde las mujeres tienen un papel protagónico, sería la otra cuestión realmente importante aquí, todo el papel de las mujeres, es decir, se le da la vuelta al indigenismo tradicional y se incorpora a esto. Evidentemente esto no lo inventó Valtierra ni lo inventó la jornada, ¿no? Es un proceso gradual, es un proceso que se va construyendo a lo largo de los años, pero me parece que este es uno de los momentos de síntesis más importantes de ese indigenismo alternativo, ¿no? Por la resonancia internacional que va a tener por una serie de, de, de cuestiones. Entonces, ahí está un poco la puesta, la puesta en, en, en práctica, la, el, el ejercicio concreto, digamos, de las imágenes. Y aquí, eh, ustedes que son investigadores, pesquisadores también, de este tipo de conflictos y de la fotografía, naturalmente que aquí nos hacemos una pregunta, ¿no? Que es muy importante y que es, si esto pasaba por la mente... Este, este cambio de indigenismo pasaba por la mente de los editores de La Jornada cuando, cuando hacen esto o no pasaba. Yo pienso que lo importante aquí es, finalmente, nos enfrentamos a una puesta en página. Es una puesta en página y a partir de esa puesta en página es que los historiadores podemos reflexionar, podemos discutir, podemos inferir. Y todos son hipótesis, todos son hipótesis de, de trabajo, ¿no? De manera que, bueno, este, esto lo dejo, lo dejo señalado así. Estamos ya en la recta final. Vamos a ver algunas de las imágenes este, finales de la siguiente. Lo que decíamos de los rollos, ¿no? Que es muy importante la búsqueda, todo el proceso, ¿no? Que va siguiendo Valtierra desde la parte superior de las imágenes donde va ubicando, eh, va ubicando cómo se van conformando estos dos grupos, hasta que en la parte inferior, en la parte de abajo ya tenemos la última tira de contactos que nos permite ver de qué manera se acercó a la imagen, ¿no? Y, y en qué momento obtuvo esa imagen y con qué otras imágenes está, está dialogando, ¿no? Vamos a la siguiente. parte del archivo de Valtierra, de cómo se va configurando la, la escena, ¿no? Este, que es realmente algo que está, que se está trabajando, que se está construyendo enfrente de él, ¿no? Aquí tenemos, digamos, la reflexión sobre cuál fue el papel del fotógrafo en esta fotografía, ¿no? Es decir, estamos muy lejos de esta imagen. ...del fotógrafo como un cazador de imágenes que no tiene la menor presencia en el, en el conflicto que está retratando. Por el contrario, me parece a mí aquí que todos están conscientes de la presencia del fotógrafo, tanto las mujeres como los soldados, están conscientes de la presencia del fotógrafo. Y esa presencia del fotógrafo va a ser muy importante, porque por un lado va a empoderar a estas mujeres para que puedan hacer eh, con más elementos su protesta y también va a frenar, va a inhibir la posible respuesta represiva de los militares. Es la presencia del, del fotógrafo. Menciono esto porque hay toda una polémica alrededor de esto, hay toda una discusión, porque esta fotografía de las mujeres de Soyep ha tenido todo tipo de interpretaciones. Vámonos a la siguiente imagen, sí, que son, son imágenes que del, del archivo de Valtierra, de que nos permiten también como rescatar algunos de los detalles. ¿no? Vámonos a la siguiente. Y la circulación de la imagen, ¿no? yo decía, esto ha dado lugar a interpretaciones muy distintas. La revista Época, muy vinculada al gobierno, los asesores del gobierno, ¿no? Este, para ellos, esta imagen es muy importante, porque lo que muestra la imagen para ellos es la enorme tolerancia del ejército mexicano. Un ejército que no reprime a los indígenas, que es un ejército que respeta, respeta a las comunidades, aunque sea este agredido por las mujeres, no va a responder a esto y es parte de la propaganda del ejército, la fotografía de Valtierra. Desde el otro lado, tenemos una lectura de otro tipo de sectores, no más progresistas, sectores de izquierda, como Elena Poniatowska, ¿no? a la que tuve la oportunidad de entrevistar, nuestra principal escritora de izquierda que lo que afirma es que la fotografía es parte de la resistencia indígena. Así está siendo leída esta imagen, como parte de la resistencia indígena frente al poder militar. Bueno, entre una versión y la otra, tenemos toda la gama de posibilidades, de respuestas, de interlocuciones con la imagen fotográfica. Y esto es lo que me parece también muy importante expresarlo, en el análisis de esta imagen, ¿no? Este, vamos a la, a la siguiente. Hasta llegar a esta imagen, por ejemplo, esta imagen eh, es la imagen de, de obviamente, de Valtierra, es una copia de la imagen, ¿no? Este, que tenía el comandante Marcos, ¿no? El comandante Marcos tenía esta, esta, esta copia. Hay un momento en el que los zapatistas deciden eh, ir a la capital de la república, a la Ciudad de México, se trasladan desde San Cristóbal de las Casas hasta la Ciudad de México, una travesía de cerca de 800 kilómetros, y en México se quedan para tratar de dialogar con el Congreso, ¿no? y se quedan una semana en México en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, la conocida ENA de la Ciudad de México. Ahí se quedan y hay un momento en el que el comandante Marcos dialoga con toda la comunidad de estudiantes. Se van al auditorio de la, de la escuela. Ahí sale Marcos con la fotografía de las mujeres de Sollet y empieza a explicar todo lo que sería la visión de Marcos del zapatismo. Ahí me pareció muy importante que la única imagen ¿no? que colocara Marcos en su discurso fuera esta imagen de las mujeres de Soyev. Eso le da, siendo Marcos el vocero más importante del ejército zapatista, esto refuerza también las condiciones icónicas de la imagen, y bueno, tenemos ahí la imagen, Marcos con su sentido del humor, escribe una serie de cosas, firma la fotografía, se dirige a los alumnos, les dice, el objeto de estudio Está pasando lista, es decir, vengo representando a los indígenas, pero ahora yo soy el que va a tomar lista de asistencia, soy el profesor. ¡Aberto! ¡Cuálete! Y bueno, y, y con su sentido del humor característico, dice: todos están, todos están reprobados. ¿Cómo tú lo de Alberto? Parece que tenemos este hackeado. <ríe> este. Bueno, estamos ya avanzando hacia la parte final. Este, me interesaba rescatar el punto de vista de Marcos, postulando las características también de esta fotografía, porque es parte de un debate político. Es parte de todo un debate político este, entre, en el que intervienen los militares, sectores muy conservadores y, por supuesto, un ala ¿no? intelectual y sectores de izquierda alrededor de una sola fotografía. Me parece que las mujeres de Soyev tienen esta capacidad de síntesis y esto es lo que permite la discusión. Bueno, este, creo que vamos a, a la siguiente imagen. Estamos terminando. Me gustaría terminar con esta imagen que es un poquito la que me permite darle toda la vuelta ya al, al discurso sobre las mujeres de soyep Cuando yo terminé el trabajo sobre las mujeres de Soyev, Decim... Foi você que perguntou se eu já usei calcinha. Que é de... meu irmão, é muito um grande, tinha com ferreira. Eu acho que tem como excluir a pessoa. Já, já lo removi. Estava esperando que falasse de novo, porque ingressou na mulher e, e eu, eu la saquei. Okay. Era uma mulher que ocupava calcinhas. <risos> que ridícula. Sí, sí, Alberto, sí, sí. Esto pasa pasa en las mejores familias. Este, es la última imagen. Esta imagen, yo fui a, este, a la comunidad de soyep cuando estaba yo escribiendo el texto, cuando estaba terminando, y en la comunidad de soyep lo que me encontré fue algunos habitantes de la comunidad, en particular uno con el que estuve hablando, ¿no? haciendo un poco de historia oral, me estuvo hablando de... Eh, es un personaje que yo me di cuenta que había participado en todas las luchas de Soyev, había estado presente, etcétera Y platicando con él, conversando con él, eh, me acercó, digamos, a una de las casitas. Es una, es una comunidad muy pobre, muy precaria. Me acercó a una de las casitas de la comunidad donde vi este dibujo. Este dibujo muy naif. Es una pintura muy naif sobre... el. Lo que, sobre el conflicto de las mujeres, y conversando con él, eh, me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta, en primer lugar, de que ahí la gente de Soyev, en particular Don Antonio, que es el personaje con el que yo conversé, Don Antonio no conocía la fotografía, ¿sí? No tenía idea de la fotografía. Nunca en su vida había oído hablar de la fotografía, ni de Pedro Valtierra ni nada de esto pero la gente que hizo este dibujo, evidentemente que sí conoció la fotografía, la reinterpretó, le añadió una serie de elementos mágicos, religiosos, propios de la cultura popular, y reconstruyó esto como una forma de agradecimiento ¿no? este, hacia lo que fue el trabajo de la comunidad de Soyev que recibió a muchos de los refugiados de la guerra zapatista, les dio cobijo, les dio hogar, después de la masacre de Acteal. Sollepe es un lugar que recibió a refugiados de la guerra. Esta pintura lo que expresa es ese agradecimiento. Entonces me pareció muy interesante, en este vuelo de resignificaciones de las imágenes, de qué manera esta fotografía de Valtierra por la intervención de la cultura popular, se había convertido en una especie de exvoto, no sé si así los conocen ustedes en Brasil, los exvotos son estos retablos populares donde se le agradece un milagro a una, a una deidad, a una virgen, etcétera, etcétera, y tenía todo el sentido vital del exvoto, la fotografía de Valtierra, ahora convertida en pintura. De manera que eh, con eso me pareció un buen final para todo este relato sobre las mujeres de Soyep Y creo que así, vámonos a la última imagen que muestra, bueno, eh, la parte de la risa, la parte de la risa de la mujer que ya habíamos dicho que era un elemento disruptivo. Es interesante la risa de una mujer indígena, cómo se ha trabajado fotográficamente la risa de las mujeres indígenas. Yo me encontré con este trabajo de Ariel Arnal, investigador mexicano, que ha trabajado muy de cerca la figura de Emiliano Zapata, y que analiza esta fotografía, una fotografía muy conocida de Emiliano Zapata y de su hermano. Son los dos hermanos Zapata, Eufemio y Emiliano, y sus esposas, donde aparece a mano izquierda una mujer que está sentada, una anciana, que se está riendo, ¿no? Entonces, hay toda una, toda una reflexión sobre las implicaciones que puede tener la risa para Ariel Arnal. Una de las hipótesis de esta imagen era una cierta ironía, una cierta ironía de la mujer como parte de esta comunidad, que también es una comunidad indígena, que se está burlando de la solemnidad de la fotografía, de la solemnidad de la, del acercamiento a Zapata, y en fin. Simplemente lo menciono porque la parte de la sonrisa es una parte muy ambigua de la, de la fotografía de Valtierra, es una de las partes más interesantes, y que nos permite toda una discusión eh, cultural sobre la alteridad, que me parece que sigue vigente y que me parece que es un elemento interesante que está presente también en la, en la fotografía. Vámonos a la siguiente. Bueno, es un acercamiento a la, a la pintura de la que estábamos hablando y vamos a terminar con la siguiente imagen. Que, y con esta concluimos. Esto es parte de la cultura visual del zapatismo. Es decir, la imagen que veíamos... ¿no? que representa la fotografía de las mujeres en el zapatismo en los últimos 20 años hay toda una cultura visual ¿no? de, con esta parte del fresco, del mural, de la pintura, en, lo, en las diferentes rancherías y en los diferentes pueblos zapatistas eh, ahí está convocatoria ¿no? para poder hacer este tipo de representaciones de manera que la pintura de las mujeres de Soyev, pues también no hay que verla en forma aislada, sino que forma parte también de esa cultura visual del propio zapatismo que construye memoria, que discute ¿no? este, con sus habitantes a partir de este tipo de elementos plásticos, ¿no? que me parece interesante también con eso este, terminar. Muy bien, podemos ya salir de la, de la presentación. Muchas gracias. Me da, este, me da mucho gusto este, poder tener este espacio de diálogo con ustedes a partir de sus propios trabajos. Entonces, eh, dejamos abierto para lo que quieran eh, preguntar, eh, lo que quieran comentar, las críticas y observaciones que quieran hacer. Adelante. Alberto, yo creo que podemos hacer como un bloque de tres preguntas Venga. y luego contestas y, y seguimos, ¿vale? Vale. Bueno, ya tenemos a John para hacer preguntas. ¿A quiénes más le interesa preguntar? Yo tengo un montón de, de preguntas, pero vamos a dejar ahí abierto. Charles es la, la segunda inscripción para preguntas. Otras personas que a quién le gustaría. Bueno, empecemos con John, después Charles. Yo tengo también una pregunta para Alberto y seguimos. John, por favor, bienvenido. Ah, bueno, muchas gracias. que gustazo. Eh, eh, juntar con ustedes otra vez. <risa> Dije que tenía que venir no solo a escuchar a Alberto, pero ver a Ana y todos los cuates allá. Uh, mira, uh, excelente Alberto, muy muy interesante. Creo que tocaste tantas cosas de gran interés que no voy, uh, no me voy a colgar. Uh, en, uh, o sea, los archivos, uh, los. Uh, yo creo que también con Valtierra surge los diferentes tipos de fot fotógrafos, uh, la diferencia entre historiar y hacer una exposición. Um, creo que tu lectura de las imágenes uh, publicadas en la jornada es muy buena. Nunca había pensado en eso de los, los mineros desnudos, muy, muy interesante. Um, yo no tengo duda de que incluyeron la foto eh, chica como un comentario sobre Juárez y el indigenismo oficial. ¿no? Para, para ustedes de Brasil, lo que pasa es que en México no hay un movimiento indígena realmente. O sea, no hay, eh, digo hay los yaqui en el norte y los Maya en el sur, pero el, el indigenismo fue completamente creado por el gobierno en la posrevolución. Entonces, es, es una cuestión muy, muy compleja en México. muy compleja. Pero tengo dos, uh, dos realmente preguntas. Um, una sería: no entiendo muy bien por qué interpretas la mueca de la mujer como una risa, una sonrisa es una fracción de segundo, uh, podría ser cualquier cosa, ¿no? Entonces yo realmente tiendo no a, a hacer ese tipo de interpretación, ¿no? Sobre todo sobre una foto espontánea uh, en una fracción de segundo. La foto de Brema posada, etcétera, obviamente, pues ahí sí podemos pensar lo que queremos, ¿no? Pero, pero como digo, yo, yo, yo, yo tengo un poco de problema con eso. Uh, pero de todas maneras, lo que se publicó quita a la mujer, entonces quita ese problema. no uh, Porque si, si, si la incluye, si la gente inter, interpreta esa mueca como sonrisa, pues eso es, es, es, no, no, no, no sirve para la foto. La otra observación que quisiera hacer es, Tú haces una lectura de que son dos grupos de indígenas. O sea, los soldados son indígenas y los indi las indígenas son indígenas. Yo diría, uh, yo, di yo diría, por lo que yo entiendo, y yo no soy nada de especialista en las culturas indígenas, pero por lo que yo he podido entender en México es... Que realmente eh, aquí, obviamente, la ideología dominante es la ideología de mestizaje de, de, de, de, de todo el mundo en la postrevolución tenía que ser mestizo. No básicamente. Entonces yo, eh, entonces yo eh, estoy seguro que a alguien que ha estudiado mucho más a, a fondo, como Abraham Naon eh, las culturas indígenas podría eh, hacer observaciones más profundas que lo, la, las que hago yo, pero eh, yo diría que es un mestizo. O sea, alguien que está en el ejército no es indígena, no está viviendo una vida indígena. Está en el ejército, está viviendo una vida mestiza. Uh, y las, las, los indígenas, por lo que yo entiendo, o, o por lo menos... Para, para, para, por indígena, yo entiendo a alguien que está en su cultura uh, indígena, digamos, ¿no? O sea, no, uh, por ejemplo, no está trabajando en el mercado del DF, ¿no? Uh, cosas así, o sea, no, no hay, uh, hasta, donde, hasta donde yo sepa, digamos, guetos de indígenas en, en la Ciudad de México. Puede haber, ¿no? O Oaxaca, no sé, ¿no? Pero yo diría que en, en términos de etnia, yo diría que es un ejército mestizo, ¿no? Uh, uh, uh, uh, contra uh, una rebelión indígena. Pero, pero, como digo, yo creo que es una presentación excelente y, y, y, y te agradezco mucho, muchas de tus observaciones. Muchas gracias. Charles. hola eh, bueno gracias por poder participar de, de, de la presentación de la del libro alberto querido muy bravísimo lindísima presentación me gustó mucho puede ser haber toda una trayectoria de, de trabajo con la historia de la fotografía bueno una metodología muy clara que nos ha uh, ha presentado cómo pensar las imágenes eh, dentro del de de archivo, el diálogo con la, la, la, la prensa, eh, cómo la trayectoria del, del fotógrafo, eh, los encuadres, las cuestiones de edición y una, una, un montón de otras cosas muy, muy interesantes nos ha presentado. Pero que a mí gustaría que sea, sea posible reflexionar sobre eh, dos cuestiones. Bueno, nos ha presentado muy ricamente que la, la, la fotografía de Pedro Valtierra hay varias capas de temporalidad que la atravesan. Bueno, y memorias, temporalidad y memorias. Bueno, nos nos presenta alrededor de, de es, esa imagen eh, otras imágenes. Que, que nos dan una, un diálogo entre las imágenes y esas temporalidades. Bueno, y, y me parece que hay un encuentro de, de, de, de representaciones, porque hay, hay el, el presidente, la tapa, y la, la, la, el, el presidente, el presidente indígena. Una cuestión que, que John ha colocado muy bien, que hay di, di, distintas representaciones de, de, de la cultura y la participación de los indígenas. Me parece que hay ahí un encuentro entre darse a ver como, como, como, como zapata eh, y una negociación de la imagen eh, que, que, me, que me pareció muy interesante, que, que nos ha a, a, a sugerido en tu, una negociación entre las imágenes dos darse a ver y ser representado por el otro. Bueno, ahí hay el, el encuentro que me parece, y que nos muestra la, la, la apropiación de la imagen después, con otros símbolos, con otra iconografía indígena. Y bueno, a mí me parece que ahí el, el rico que, que nos ha propuesto es una interpretación de, de todas esas camadas, y el encuentro de, de políticas públicas por los indígenas, la autorrepresentación en una búsqueda de... de, de, de de, de darse a ver con, en un proceso político por los indígenas. Y me parece que esas cuestiones atravesan la imagen. Y nos ha, nos ha propuesto con tu interpretación una, un montón de otras cuestiones sobre eso. Me parece muy, muy rico. Y así, eh, los comentarios que quiera hacer sobre eso. Muchas gracias por el espacio, Ana María, y la, la belleza de ese encuentro de, de tanta gente de, de pesquisadores, de investigadores jóvenes y otros no tan jóvenes. Uh, gracias. Gracias, John. Uh, Alberto, mi, mi pregunta es muy más, más sencilla sobre dos, dos cosas que parecen, aparecen muy uh, evidentes en la nueva versión del libro, que es las imágenes de archivo, como ha dicho John porque las, las hojas de contacto aparecen mucho más de, de manera mucho más explícita, como para indicar el trabajo del, del historiador en el archivo. Y como el público tiene que ver, el lector, los lectores tienen que ver las imágenes de archivo, que es como un argumento que traes para desmontar o deshacer la teoría del instante decisivo. No hay instante decisivo si vamos a un archivo y vemos tiras de, de, de negativos fotográficos, digamos, hay muchos instantes decisivos, la decisión es mucho más editorial, ideológica, que propiamente técnica o espontánea o fenomenológica y todo. Y la, mi pregunta propiamente es si has entrevistado a los fotógrafos en, con el archivo, al lado del archivo, con las imágenes de archivo, como que produciendo estas rememoraciones con las imágenes junto del, del proceso de, de memoria del mismo fotógrafo. Muy bien. Ok, contesto estas tres primeras, ¿no? ¿Les parece bien? Y que, que además están, están relacionadas. Muchas gracias. Muy interesante las, las, las, tres, los tres comentarios. Yo, desde luego, que también celebro, ¿no? Como lo decía Charles, la oportunidad, ¿no? Este, en este espacio, Ana María Elson, de poder este, hacer esta convergencia, ¿no? De jóvenes investigadores y otros no tan jóvenes. Eh, y que llevamos ya cierto tiempo en esto, creo que este es el sentido, este, este, este tipo de espacios como, como seminarios, como intercambio de puntos de vista, me parece genial. Eh, bueno, voy repasando algunas de las cosas que, que se plantearon, lo que planteaba John es, es muy interesante y sí, toca una parte que creo que sí uh, es un ángulo muy, muy, es universal, es una acción universal, pero los matices aquí son importantes en términos de la, de la historia de México, ¿no? este Y el, el grado que podamos tener de, de conocimiento de la, de la historia de México. Realmente ahí la figura de Juárez, ¿no? Y el, el, la recuperación, la apropiación que ha habido, ¿no? De la figura de Juárez, presidente mexicano del siglo XIX. En los últimos dos siglos es muy muy importante, no es realmente lo que ha hecho el Estado mexicano, no este, desde el propio siglo XIX y luego con la Revolución Mexicana, no fue colocar la figura de Juárez en el centro, no es una imagen obsesiva, es un, este forma parte de la historia oficial de todo de cualquier libro de texto que tenga este tipo de pretensiones oficiales ahí va a estar este, Juárez, ¿no? De manera que sí me parece que sí es muy, muy evidente y el contraste entre los imaginarios indígenas, el imaginario alternativo y el imaginario oficial encarnado por, por el presidente Benito Juárez. Es curioso, yo ahí, como decía John, es, es, podemos estar seguros de que eso estaba en la mente del editor en el caso de La Jornada, de contrastar la figura de Juárez con, con esta parte de Valtierra, de, de ¿no? Este, ahí creo que podríamos estar seguros de esto. Este, lo que es muy interesante es que si uno le pregunta a Valtierra cuál era su pretensión a la hora de tomar estas fotografías, desde luego que jamás en su vida Pedro pensó en construir un imaginario indígena alternativo. Él simplemente estaba haciendo su trabajo, ¿no? Y detectó que estas fotos eran interesantes, y ya lo que hacen con estas fotos los editores, los que reinventan esto y sitúan la imagen dentro de una disputa política, dentro de una disputa cultural, me parece que es muy interesante, ¿no? Este, por ahí creo que nosotros como historiadores de la de la fotografía, del fotoperiodismo, en fin, este, todo el énfasis que podamos hacer en el trabajo de los editores que están reinventando estas imágenes, me parece muy importante. Y lo que decía John también es, este, es, es una acción muy sutil, también importante, lo de la sonrisa o mueca involuntaria de la, de la, de la mujer, este, que además representa una pequeñísima fracción ¿no? este, de tiempo eh, y que evidentemente que no se traduce en una actitud consciente. Fíjate que es, me, me pareció importante porque hay como toda una línea de crítica frente a la fotografía de Valtierra que se han, se han emitido todo tipo de opiniones, ¿no? es, es parte de esa disputa política, la fotografía de Valtierra. Y hay todo un grupo que está interesado en descalificar la imagen porque consideran que es una fotografía construida, que es una fotografía fabricada y que la mujer está actuando, está sonriendo y que entonces no, no viene al caso con el conflicto que se está representando. Hay un sector que, que, que apuesta, digamos, por esa descalificación. Frente a ese sector a mí me parecía importante resaltar la ambigüedad de lo que puede ser la sonrisa de un indígena, ¿no? vista desde el occidente, vista con parámetros occidentales, y que por ahí estamos entrando a un terreno antropológico realmente muy complejo, en el que no podemos dar respuestas categóricas. ¿no? Esa era parte de mi argumentación frente a este grupo que intenta descalificar la imagen por lo que considera la sonrisa de una indígena, ¿no? Entonces, bueno, la convocatoria era, vámonos a un terreno mucho más complejo y tal. Y sí, la otra discusión que puede ser interesante es los rostros de los soldados, este, en un momento dado. Sí, puede ser parte, digamos, de... de se pueden caracterizar más como un, rostros mestizos, pero creo que sí, es muy importante la cercanía, digamos, este la cercanía con los grupos indígenas, ¿no? Son estos grupos que, que, que forman parte culturalmente también, físicamente, evidentemente, pero también culturalmente de, de, de toda esta cosmovisión, de esta visión indígena, ¿no? Obviamente las mujeres forman parte, es, es su territorio, es su comunidad, son sus valores, los que están defendiendo desde, desde la comunidad indígena, el rostro de los represores, de los soldados, habría que verlo desde qué parámetro lo estamos viendo. Para mí, esta parte mestiza, en el caso de México, este, tiene puentes muy particulares con la realidad indígena. ¿no? Este, yo, creo que, yo creo que, para el caso de México, eh, el peso cultural que tienen las comunidades indígenas, es decir, según las estadísticas, el. 10% o menos de los habitantes de México son indígenas, según las estadísticas oficiales. Tenemos un 10%. Yo creo que esto no, no, es, no se equipara a la enorme importancia cultural que tienen esas comunidades para el caso de México. Sería altísimo no, en, en toda la historia y toda la realidad mexicana, supera con mucho ese 10%. Pero en fin, es una discusión que se puede tener y que creo que es, es, es importante lo que está señalando John, de ubicar también estos parámetros y esta realidad de estos soldados en un momento dado, ¿no? Este, creo que aquí también la, el concurso, digamos, de los antropólogos y de miradas como más especializadas, también sería muy interesante que lo tuviéramos acá. Y totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Charles, ¿no? Sobre la apropiación entonces de las de las imágenes no esto es parte digamos de lo que se está de lo que se está delimitando en este en este tipo de conflictos yo creo que en cuanto a esto eh, fíjense que estamos a punto de, de entrar a lo que sería el aniversario número 30 del zapatismo en méxico si tomamos 1994 como el surgimiento eh, frente a la opinión pública 2024, el próximo año serían 30 años. Y una distancia de tres décadas creo que es muy saludable, ¿no? Para poder establecer este, cuáles fueron las aportaciones y los límites también de, del zapatismo para la realidad política, la realidad cultural mexicana. Esto es parte, digamos, de lo que yo quisiera este, agregar y, y juntar un poquito con lo que está planteando Charles, que es muy interesante. ¿Cómo se están dando estos juegos? de la apropiación de las imágenes y hasta dónde el zapatismo logró una convocatoria en México para una reflexión a nivel nacional sobre la cuestión indígena, ¿no? Este Y hasta dónde también se desgastó y entramos en etapas posteriores, este, en momentos donde se puede hablar de errores o se puede hablar de límites, este, se puede hablar también de una clase política mexicana, ¿no? Este, que en el año 2000, 2001, fue totalmente cerrada a, la, a las propuestas de los zapatistas. Hubo ¿no? un, un rechazo generalizado. En fin, hay como muchas cosas sobre la mesa, pero bueno, esto es parte de lo que, de lo que estaba planteando este Charles. Y finalmente, totalmente de acuerdo con esta parte, Elson, del archivo, yo lo hago muy explícito, lo hago muy explícito ya en, en mis libros, la necesidad de como lo que me interesa también y como a todos ustedes por supuesto es mostrar el, el lado más complejo de la imagen no mostrar un lado donde las imágenes no pueden ser tratadas como ilustraciones como una parte complementaria sino que son un punto de partida para revisar una realidad más compleja parte de la lectura de las de las imágenes que a mí me interesa mucho discutir con con los especialistas, pero también con los no especialistas, es la parte del archivo, la par y, y mostrarla, mostrarla de manera muy evidente. Creo que esto también nos ayuda un poquito para esta argumentación, donde lo que queremos mostrar es como detrás de una imagen hay diálogos, hay puentes, hay una cultura visual, y el archivo sería como parte de todo esto. Y respecto a la, a la pregunta muy puntual que hacía Selson, Sería interesante conocer también el punto de vista de ustedes, que también, que también se han enfrentado a esto. Desde acuerdo a mi experiencia personal, no todos los fotógrafos este, son muy abiertos para que podamos trabajar con ellos en sus archivos. Porque hay mucho la idea de que en el, en el archivo están las fotografías no logradas, las fotografías que no tienen este alcance estético no, este, y que en ese sentido no son importantes. Hay muchos fotógrafos que son muy celosos de la conservación de su propia memoria. Hay otros que no. Yo me he encontrado mucha apertura con los que he trabajado también, de mostrar el archivo, porque también hay la, la, la plena conciencia de que lo que se está buscando no es solamente el logro estético, el logro afortunado, sino un proceso de, de, de trabajo, ¿no? Entonces, pero sí, me he encontrado con ambos casos y cuando puedo, me pongo a, en la historia oral, me pongo a discutir las fotos y a discutir el archivo con los propios fotógrafos. Y el resultado es muy, muy interesante, ¿no? Este, yo creo que hay, hay fotógrafos que tienen, por supuesto, un nivel de reflexión sobre su propio trabajo, que también cuestiona al investigador, y ahí es donde se arma un diálogo que puede ser muy interesante. Bueno. Buenísimo, Alberto. Vamos a más un, un bloque de preguntas. Ya sí. tenemos a la profesora Ana María. Otra persona que uh, pueden ¿Sí? preguntar también. Abraham okay. ¿Más una persona? Creo que mientras yo, yo hago la pregunta, la gente se va a animar. Eh, Alberto, te quiero congratular súper por, por su presentación. Eh, yo creo que el libro va a ser un best seller acá en Brasil. <ríe> eh, eh, pero yo tengo una, eh, una reflexión para proponerte. Y que está relacionada a un otro artículo que escribiste eh, sobre este, este, esta imagen con la imagen del abrazo en, en Argentina. Mm. Que fue justamente publicado en el libro que John y yo organizamos. Y es interesante porque son, son eh, referencias eh, importantes para pensar esta, la idea de la, de, de, de, de la manera como las imágenes... Juegan roles políticos en distintas situaciones eh, y, y, y Cora también trabajó en el libro que recién eh, eh, eh, publicamos, este acá sobre Brasil y Argentina, eh, diálogos historiográficos. Ella hace un análisis profundo sobre el abrazo, de las, de, el abrazo del, de, del algoz de, de, de, de, eh, en, en, la, en la manifestación de las Madres de la Plaza de Mayo. Eh, yo creo que has, hay, hay, hay, eso es, es, es interesante, este juego eh, que se hace en el espacio público visual que imprime una guerra de imágenes. Eh, yo creo que la guerra de imágenes es una idea interesante para tratar este tipo de, de, de, de maneras de apropiarse de situaciones políticas y manejar políticamente. Eh, eh, el mensaje, eh, que la, el mensaje fotográfico, para ocupar una, una, un, un concepto semiótico, ya que, que, que traiste eso. Eh, a mí, eh, yo pienso, eh, y eso es interesante, eh, cuando uno se acerca eh, del fotógrafo, eh, de, su, eh, de su hoja de contacto, para mirar eh, eh, la manera como esta, este fotógrafo se acerca de este momento donde eh, eh, sale una imagen eh, que gana vida más allá de su propia agencia, de la, la propia agencia del fotógrafo. Entonces, eh, a mí me, me interesa, y yo creo que ah. es una reflexión interesante que plantear, la guerra de imágenes y todo eso, pero a mí me interesa una, un detalle que, como... Tú se acercaste del fotógrafo y él puede, pudo eh, junto contigo hacer un, un recogido por la hoja de contacto sí. e eh, eh, indagar si él eh, fue el que eh, identificó en esta imagen la imagen o no. o Por ejemplo, yo trabajé con el... el, el con el Erno Schneider, que fotografió eh, el presidente brasilero, eh, eh, el Janio Quadros con las piernas chuecas, eh, y él sacó la foto y se acordaba y no era foto digital, eso fue en los años 61, eh, eh, él se acordaba de la foto que había sacado, pero no la había visto. <coughs> Entonces, esto es una manera de mirar el mundo fotográficamente. Entonces, eh, mi pregunta es, si, y es una pregunta muy, muy sencilla, esto prolegómero todos no necesito hablar de él, eh, si cuando estaba haciendo la entrevista, eh, él identificó o oh, si después con todo el trabajo de, de iconización de esta imagen, porque la imagen eh, fue iconizada, no solo por, eh, por él mismo en su agencia, pero también las apropiaciones, sale de, de, de, de, de, de la tapa del periódico, y se va a muralla eh, de una casita, Esta, estos tránsitos de la imagen ya prueban su iconización, pero mi, mi, mi interés es entender eh, eh, porque yo creo que no hay intencionalidad, eh, sobre todo cuando eh, él tomó la foto con cámara digital, tomó la foto con, con cuál tipo de, de, de, de, de, de, de, de cámara, si, si es, era una automática, todo eso eh, contribuye para justamente que estos nacos de, de, de experiencia, eh, se traducen fotográficamente, es que el Willen Floss ha, ha, de, de, de, de, de del continuo en escenas y todo eso, entonces eh, yo creo que hay dimensiones eh, objetivas dentro de esta subjetividad y también la manera como el fotógrafo se acerca de la escena, de la postescena, ¿por qué? Porque se está, se ocupa de la objetiva se puede estar lejos y acercar la escena, pero la, la escena que las mujeres están empujando el, el, el soldado, eh, si él está con una, una, una, una lente normal, tiene que estar arriba, de, de, de, casi arriba de la escena. Entonces yo creo que todo eso cambia la noción de presencia del fotógrafo y de la manera como él ocupa como una especie de testigo de una historia futura. Entonces, eh, hay una tensión Yo creo que estas condiciones históricas, que son condiciones objetivas, juegan una, una dimensión importante para que nosotros eh, que estamos estudiando, eh, eh, eh, tenemos en cuenta eh, el grado de, de, de, de, de intencionalidad del fotógrafo o oh, eh, en términos de su la producción de su de la postencena de la historia y, y algo me gustaría oírte sobre eso si tiene más informaciones de todo eso porque recién recién yo hablé con el evandro eh, Tejera y, y sobre la foto que yo trabaja he trabajado muchas veces del estudiante y él me habló me contó una historia que eh, completamente distinta y que me, me, me, me, me, me posibilitó reflexionar sobre eh, eh, esta idea de, de, de la imagen acto. Pensar un poco esta, esta agencia de las imágenes en relación al fotógrafo. Y, y, y quería oírte sobre eso. Muy bien. Elson, Abraham? Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto, un gusto verles, un gusto escuchar a Alberto, eh, muy merecido este, este trabajo y estas múltiples traducciones. Realmente yo desde que conocí su texto, eh, para mí es uno de los textos más fascinantes en torno al trabajo, eh, pues tan minucioso que hace a partir de una sola imagen, ¿no? Haciendo esta... Eh, búsqueda de distintas fuentes, de estas genealogías, también de la propia imagen. Eh, pero eh, pues hay un elemento siempre muy importante y que a mí me gusta mucho en los trabajos que hace Alberto y que de algún modo eh, conecta lo que hago yo, por ejemplo, desde Oaxaca, eh, principalmente, que es la intervención cuando él incluye, por ejemplo, en sus investigaciones, la noción de la historia oral. Eh, me parece fundamental, por ejemplo, esta noción del, del trabajo, desde luego, que hace del, del archivo, eh, de los circuitos, de las formas de circulación al, al buscar y rastrear también esas eh, pues, hemerotecas y lugares donde pues, se ha proyectado y difundido la imagen, pero sobre todo también en este diálogo ¿no? que continuamente establece con los fotógrafos y yo creo que aquí también integra otro elemento que es muy importante, que es también ir a la misma comunidad, ¿no? estar en el lugar donde se produce esa imagen. Y en cierto modo, eh, pues más bien eh, mi, mi, mi pregunta o mi comentario va en ese sentido, ¿no? en ese trayecto que él hace en torno a la imagen, en ese trayecto que él hace en torno a la imagen, como también hay un trayecto del investigador hacia esa memoria, que finalmente se pone en disputa continuamente a partir de las mismas comunidades que generan esa imagen. Creo que es muy importante también eh, entender, digamos, que quienes trabajamos en las regiones, pues a veces nuestra gran preocupación es cómo devuelven esas imágenes a la misma comunidad y que no solo pues, se queda, digamos, en un, en un ejercicio, que me parece desde luego interesante de reflexión sobre la imagen, pero que puede estar localizado eh, no necesariamente discutiendo con las eh, comunidades desde donde se generó esta imagen. ¿no? Entonces me parece muy importante ese viaje que hace 15 años después Alberto, y mi pregunta va en el sentido si él considera, o sea, si tú consideras Alberto que altera, digamos, o sea, no pensarlo necesariamente en esa última fase del libro como un colofón, no pensar que necesariamente tendría que ser solamente un colofón la constatación o no de las formas en que se activan eh, las memorias a partir de estas imágenes que ya generaron su propio trayecto y su propio impacto, sino más bien eh, la pregunta es que al momento en que tú te desplazas in situ, que ya hay una posibilidad de una crítica situada, eh, hay una alteración finalmente con tus reflexiones en torno a todo lo que has, eh, venías ya construyendo a partir de una imagen pues localizada en el archivo desde luego que la, la, la vivencia de, de, de Pedro de Pedro Valtierra pues te llevó desde luego al, al terreno de esa experiencia en la que se construyó la imagen y te dio una información que, que a mí me gusta mucho porque en todos tus libros también disputas esa información y a veces cuando difieres de ella como en el libro de, de Moya pones cada una de las interpretaciones es decir creo que hay un trabajo muy muy minucioso y muy bien eh, eh, cimentado en torno a la oralidad, ¿no? a los, también a los riesgos, digamos, de esa oralidad en el sentido de situarla y equilibrarla en las distintas versiones, pero pensaba más bien en la fase final, ¿no? Que, que no siempre se da la oportunidad de poder estar en esas mismas regiones y si realmente eso tiene una, un significado en las reflexiones fundamentales de todo el trayecto de tu investigación o simplemente podemos pensar que eh, podemos ponerlo como un colofón para una reflexión de esas resonancias visuales de la imagen en un presente eh, que permanentemente se está disputando esta memoria, ¿no? Eh, más bien en ese sentido sería mi, mi pregunta. Muy bien. Bueno, como creo que pues todavía no hay preguntas, Alberto. Muy, Muy bien, me no, bueno, contesto porque además las dos intervenciones son... Súper interesantes. Este, buenísimo, Ana María. Todo este diálogo que, que propones sería eh, maravilloso. Irlo, irlo tejiendo este, para ir escribiendo otros textos al respecto. Eh, lo primero que, que mencionabas es muy, muy interesante sobre la fotografía de Marcelo Ranea, ¿no? Que hay una, una fotografía de Marcelo Ranea, de las Madres de Plaza de Mayo donde hay varias de las madres, sobre todo una, que es un momento histórico, digamos, de Argentina, ¿no? este A finales de la, de la dictadura, eh, donde hay un, un, un militar, un represor, Enrique Galone, ¿no? Que tiene enfrente a la madre, ¿no? Que quiere llevar no un texto a la Casa Rosada, y el tipo le, le, le está impidiendo el paso, eh, y hay un momento en el que Galone, el represor, tiene tan cerca a la madre que solamente tiene dos este, opciones, o le suelta un, un, un golpazo, ¿no? la, le da una cachetada o la, la golpea en el rostro, o la detiene este, y la, la contiene con su propio cuerpo. no Opta por lo, por lo segundo y hay varios fotógrafos ahí que captan la escena, entre ellos Marcelo Ranea, que es una foto que además este, yo la tomé, digamos, para este artículo que tú mencionas, donde la comparo con o establezco, digamos, no este, un, una serie de analogías y de diferencias con las mujeres de soyet y es que había elementos que, que permitían pensar en eso, ¿no? Son fotografías que de inmediato se publican, la de Valtierra en La Jornada, que es un medio de izquierda, la de... Eh, el fotógrafo argentino de Ranea se publica en el Clarín, en Clarín que es un medio claramente asociado más a la, a la derecha, ¿no? este Y que obtienen ambas el mismo reconocimiento internacional del premio Rey de España, le dan la vuelta al mundo y se convierten en referentes icónicos de sus respectivos contextos. Me parecía a mí que era muy, muy. Muy interesante también las diferencias, porque en el caso de Valtierra, de es una foto que es tomada para un medio de izquierda que la difunde, digamos, con ese mensaje de rechazo a los militares. Mientras que en el caso de Ranea, Clarín también se apropia de la imagen, ¿no? Pero con una cierta ambigüedad, ¿no? Plantea una supuesta reconciliación entre el grupo de las madres ¿no? este, y, los, y los militares y esto da lugar como a todo, todo un debate ahí está, me están mostrando la imagen de Galone ¿no? que es un represor que ha sido muy estudiado en la historia argentina que ha estado muy metido en varias masacres y que enfrentó un juicio y una, y una cosa interesante fue que en el juicio que le hicieron por una de estas masacres eh, él apeló a la fotografía con una posibilidad de defensa, diciendo, aquí está la foto que muestra que yo tuve esa cercanía con las madres y con estos grupos, etcétera, etcétera, claramente como parte de su estrategia jurídica, que no fructifica, evidentemente, ¿no? y tuvo que cumplir su condena. Pero hasta ahí llega, digamos, la ambigüedad de la lectura de una fotografía. Entonces, eh, tuvieron caminos muy distintos, ¿no? Eh, pero a partir, digamos, de momentos históricos este, muy, muy concretos para entrar a esta guerra de las imágenes que tú señalabas, ¿no? Entonces, por ahí también me parece que hay varios ejemplos en América Latina y que sería muy interesante avanzar, digamos, hacia una historia de la fotografía que pueda ponderar estos ejemplos, ¿no?, respetando sus contextos y generando una reflexión sobre el papel de la fotografía documental, el papel de la fotografía periodística, el papel de los, de los editores, ¿no? Que es muy, muy interesante. Yo la experiencia que tengo, digamos, trabajando, me ha tocado trabajar con estos fotógrafos, ¿no? Que, que son figuras este, que tienen trayectorias importantes, ¿no? Este, tanto para el caso de Rodrigo Moya, con Marco Antonio Cruz, Pedro Valtierra, Eduardo Longoni en Argentina, etc. Mi experiencia en ese tránsito del último cuarto del siglo XX. Mi experiencia con este tipo de fotógrafos es que la mayoría de ellos transitan del perfil de fotógrafo al perfil de editor. Van un poquito avanzando en ese camino, se convierten en editores, ¿no? Al, al, en una segunda etapa de su vida, pero en ese camino se convierten también en editores de su propio trabajo, ¿no? Este... Todos ellos con un gran reconocimiento por los editores con los que tuvieron diálogo en algún momento de sus vidas, ¿no? Es el caso de Marco Antonio Cruz con Miguel Ángel Granado Chapa, o Carlos Payán, dos grandes, grandes editores de fotografía en México. Es el caso de Longoni con Miguel Ángel Cuarterolo. En fin, hay, hay mucho el reconocimiento de esta figura por lo que esto implica, lo que implica en términos de una apropiación, de una reinvención, de las, de las imágenes. De manera que por ahí entonces eh, creo que también está este diálogo con los, con los editores que tú bien señalas y es todo un camino eh, que, quizá, este, que quizá no hemos enfatizado todavía. La, la cuestión muy concreta que tú señalabas de Pedro Valtierra, este, Ana María, es muy interesante porque mil... <coughs> Estamos hablando de enero enero de 1998, ¿no? Entonces, es un momento de tránsito, ¿no? Donde él, algunas de las fotografías que toma, ¿no? Este, las fotografías a color, son fotografías que él toma en ese momento, pero que en ese momento él tiene que mandar eh, la ciudad en la que está, que se llama San Cristóbal de las Casas, tiene que mandarlas a un laboratorio, hay un laboratorio que revela sus fotografías. Se las revela y, y, y, y maneja los negativos, maneja los rollos, y entonces él acude esa misma noche, no, esa misma tarde, esa misma noche, acude al laboratorio para revisar las tiras ¿no? con los negativos y se da cuenta de que esa fotografía en particular logró una condensación logró una síntesis de muchas cosas y que esa es la fotografía que él tiene que mandar al, al periódico donde él es colega, es compañero del editor del, del periódico para que pueda publicarlo eh, seguramente por los alcances de la imagen en la primera plana. Aunque él no está seguro de eso todavía, pero manda, manda esa fotografía en particular a la jornada para que se la puedan publicar. Obviamente el editor, del cual ya habíamos hablado, que es Fabricio León, que es un gran fotógrafo, que, que trabajaba con Pedro Valtierra, hacían, hacían pareja, hacían mancuerna, ubica la imagen y de inmediato la, la, la, la amplía, la, la reencuadra y la, y, la, y la publica. Esa es un poco la historia de esa, de esa imagen. Por supuesto, él llevaba dos cámaras, ¿no? los rollos en blanco y negro, los revela ahí mismo, pero la foto a color sí requería en ese momento de todo un proceso técnico muy particular, que era revelarlas, ubicar cuál era la que quería, escanearla y mandar por fax la fotografía escaneada a la, a la Ciudad de México para que el periódico tuviera tiempo todavía de publicarla. ¿no? Estamos en los, en, en los momentos previos a la fotografía digital, donde ya hay innovaciones tecnológicas importantes, pero no estamos todavía en la época digital que hubiera sido muy, muy distinto el tránsito, ¿no? Pero yo creo que esto también es lo que tú nos dices, ilustra, digamos, la importancia de, de apelar también a, los, a la tecnología, ¿no? A los momentos técnicos por los que atraviesa cada imagen para poder en un momento dado este, aterrizar, ¿no? Ubicar nuestra reflexión sobre las imágenes. Me, me, me parece muy certero lo que tú planteas. Y con Abraham, eh, por supuesto, pues compartimos, Abraham, toda una metodología, toda una forma de, de trabajo. Este, y desde ese punto de vista, me parece que es súper interesante lo que estás planteando sobre la última fotografía del libro, la que es una pintura, ¿no? Es la, la foto ya en, en, en SOYEP, porque... Esto fue tomado, digamos, este como un colofón, es decir, es un poco, yo lo decía, yo termino de escribir el ensayo, termino de escribir el texto y siento la necesidad de ir a Soyev. Y ahí aparece esa imagen, para mi sorpresa, aparece esa imagen y la, y la coloco al final, al final del texto. Pero un poco a partir de lo que tú estás planteando, no, yo creo que sería muy interesante ahora, no, en, en los siguientes trabajos colocarla como punto de partida. Es realmente el punto de partida de la investigación. ¿Qué pasa con esta, con esta fotografía que se ha convertido en una pintura que ha recibido, no, esta apropiación por parte de la cultura popular y que tiene otros eh, significados y sentidos muy distintos para esa, para esa misma comunidad. Creo que sería interesante partir de ahí y poder entonces reelaborar en sentido inverso, ¿no? Este, qué es lo que está pasando con esta nueva imagen y la recepción que tiene esta imagen, porque incluso eh, en un próximo viaje a San Cristóbal lo podré este, cotejar porque tengo la impresión de que esa pintura, este, muy precaria, ¿no? Este, ha sufrido condiciones de deterioro muy importantes y quizás ahora lo único que tengamos de esa pintura otra vez sea la fotografía, ¿no? Este, la, la fotografía en algún momento dado la pudo captar. Entonces, me parece que es fascinante, ¿no? Ese proceso de ida y vuelta muy, muy barroco que permitiría, digamos, este, otro tipo de apropiaciones, y creo que el, el marco, el proceso en el cual vamos desarrollando el trabajo, pues también es muy importante ubicarlo para ver cómo le podemos dar la vuelta ¿no? en, en algún momento. Entonces, muchas gracias por estas dos intervenciones que me obligan a repensar todo el proceso. Alberto, muchas gracias a ti, a Ana y a Abraham por las preguntas también. Es que vamos a terminar este momento muy, muy importante, muy feliz de la presentación del libro de Alberto. Yo termino con un último comentario que desafortunadamente o afortunadamente te, vamos a reflexionar sobre eso. El libro de Alberto llega cuando en Brasil pasamos un genocidio indígena y así nos pone como una... La reflexión, especialmente cuando yo veo la, la clase de Marcos con este, este pie de, de foto, que el objeto de conocimiento, de estudio, va a construir una epistemología, va a, a enseñarnos cómo ver, cómo, cómo es su visión de mundo. Hubo una reflexión acá en Brasil, que hay cosas del universo Yanomami, por ejemplo, que no se puede fotografiar, pero la fotografía sigue como un arma de intervención, de agenciamiento público-político, de denuncia política, y ahí hay como una negociación pública sobre todo el patrimonio, todos los archivos fotográficos, como de Claude Andujá, de otros fotógrafos que han fotografiado culturas indígenas como culturas negras, pero eh, eh, lo que se puede hacer con eso en términos políticos, en términos de redefinición de esos sujetos políticos que no tenían ciudadanía, que fueron victimados por la pandemia... Y ahí hay toda una. Tu libro llega en un trasfondo que estamos pasando. Que, que, ¿Quién son los cianomames en Brasil? ¿Qué conocemos, por ejemplo, de sus concepciones de imagen que no son materiales, que no son fotográficas? Pero la fotografía se puso como importante para ver aquellos cuerpos, aquellos niños, aquellos viejos en situación de, de, de, de miseria, de enfermedad. Y ahí creo que para nosotros historiadores es como una reflexión ¿Qué puede la fotografía hacer con la, la escena pública, con la redefinición de, de sus sujetos políticos racializados? Y me parece muy importante la contribución que traes desde el punto de vista de la, de la cultura visual y de la que fotografía hizo con las la negociaciones de la cultura visual chiapaneca, neozapatista, y la cultura visual que la fotografía ha, ha intervenido, ha producido en estos grupos. Me parece bien, bien interesante porque también tenemos una o tradiciones de, de fotografía de indígenas, incluso de personas y autores indígenas que hoy tienen cámaras, y hoy tiene ese lugar atrás de la cámara, de ver, de, de hacer sus propias imágenes en las redes sociales, en la fotografía, en el universo artístico también. Entonces, a quienes no ha leído, a quienes no ha adquirido su libro de Alberto, es una invitación también es este momento para reflexionar juntos, leer juntos y tener el gusto de de tener este diálogo con, con su trabajo. Yo agradezco a todos que han escuchado, que han hecho preguntas, especialmente a Alberto, que está aquí con, nos, con, los, con nosotros, y a Ana por la organización de este momento, y muchas gracias. No, bueno, al, al, al contrario, muchísimas gracias, Ana María, muchas gracias, Elson, por la, por la invitación y toda la conducción del evento. Eh, para mí es un enorme privilegio el poder este, estar con ustedes, estar presentando este libro en portugués. Es una gran oportunidad de abrir, de ensanchar, digamos, algo que ya se ha venido dando en el proceso, ¿no? que es este contacto entre nosotros en América Latina, ¿no? en, en muy, muy en particular con Brasil. De manera que, bueno, lo veo yo como parte de ese, de ese, de ese proceso y para mí es un enorme privilegio contar ahora con nuevos y nuevas lectoras y lectores, y que podamos seguir un poquito esta reflexión que hemos ya empezado desde hace varios años, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Y agradecemos mucho a Alberto y a toda asistencia, a mi querido John, que es una referencia no, no. siempre súper importante para nosotros. Es nuestro founding, founding father <risa> Eh, eh, y, y a todos que todas también que estuvieron acá este este momento de encuentro entonces gracias Alberto gracias Elson, ojalá que continuemos a, a, a promover estos encuentros y claro. y nos vemos y esta esta esta grabación estará en en, en el sitio de YouTube de La sí Gracias a todos. Gracias. Gracias, perfecto. Excelente, Alberto. Gracias, Andrea. Gracias. gracias hasta luego. Hasta luego. Julio. Chao. Chao. Bye.